a todos ustedes a conversar con los expertos en esta mesa sobre la responsabilidad para un turismo sostenible. La sostenibilidad es fundamental porque es lo que marca la permanencia de una actividad en el tiempo. No es solo medioambiental, que es lo que hace poco veíamos, sino va mucho más allá. Estamos hablando de personas, estamos hablando de territorio, estamos hablando de economía, estamos hablando de nosotros. La verdadera revolución es individual. Es decir, es la que vamos a hacer todos los que estamos aquí y aquí, porque somos nosotros los que exigimos, ¿no? La sostenibilidad para mí es un concepto circular, que está permanentemente eh, en permanente movimiento y que si todas las piezas no se mueven, finalmente no se conseguirá nada. Todavía no se está implantando en grandes escalas como debería, como debería ser. Está, sobre todo, trabajando en la parte más medioambiental de los tres pilares de la sostenibilidad, ...se tendría que plantear desde un punto de vista mucho más amplio... ...el turismo sostenible desde un punto de vista social, por ejemplo... ...desde el punto de vista laboral. Tenemos un sello que nos hable de la sostenibilidad... ...porque hay métodos de tener ese sello... ...pero hasta qué punto lo vamos a poder incorporar, extender este año... quieren ir a destinos que midan la huella de carbono... ...que no impacten y que lo que van a consumir... ...pues eso es, un, es una actividad, una experiencia, un producto verdaderamente auténtico. Y apuestas, por ejemplo, por un restaurante gestionado por, por una familia local que se lo está trabajando más que nadie, eh, que aporta un valor increíble y que muchas veces le está costando más eh, ser descubierto. Un poco la perspectiva hasta ahora es que turismo sostenible es solamente el turismo de nicho, de naturaleza, de pequeñas comunidades, pero no nos podemos olvidar porque no es únicamente el turismo de nicho el que va a seguir, sino va a seguir el turismo de masa también.